Vamos a hacer eso. Perfecto. Hey guys. Chao, Deo. Es martes. Me estaba guiando hartos, eh, hartos días donde la Monse porque su trabajo, su trabajo nuevo, eh, no le permite guiarse a mi casa, entonces vengo yo, por lo cual yo la vi en la mochila. todos los días por acá me he encontrado con esta, esta plaza de bolsillo que está en Morandé al lado de la moneda y como siempre me he retrasado no he podido pasar pero hoy día que vengo a un tiempo voy a echarle una mirada ¿Sí? vale Vamos a hacer el, el QA aquí, roll de intro. Pregúntale un árbol. Definitivamente tengo que hacer algo con esa intro, está muy, muy piñufla. Cristóbal Martínez me, me felicita por el último episodio. Así que vayan, compadre. Eh, bueno, tenemos que hacer un, un episodio entológico con ¿no? usted, compadre. Así que tenemos la cita ya, ya hecha. Paola comentó que lo mejor del episodio pasado es cuando creo que desperté temprano y es súper tarde. Igual vale, exagero un poco, desperté como a la una y media. pero... Exageración va a poner fines humorísticos Río libre también me felicita por el video Así que muchas gracias, saludos también para ti Isidora Morales comenta que La Monse siempre está bella Y es lo mismo que les digo yo ya la comentó hace dos episodios atrás Le gustó La Casa de la Monse Y sí, es súper bonita Pobre Suco de La Ruta cervecera Me dice, Los seres la Vencía, Así que estaremos en contacto bueno, Gracias por seguir dándome la oportunidad Vamos La Monse me pregunta Que cuánto ¿Cuánto material? Punto antes de grabar un episodio. Eh, no lo he dicho últimamente, pero la última vez que revisé cuánto material grabado estoy entre las dos horas, y dos horas y media de videos. Y eso lo, lo resumo en seis o siete minutos. Diego Duarte también pregunta si es que tengo una estructura para hacer vlog o si hablo. Sí y no. La estructura base es la misma de un late. Está el code open, es que como llega ahí parte después está la introducción que antes no tenía introducción sino que por la recomendación de mi amiga kata la comiquera puse una introducción que sea igual siempre como para dar un poco de identidad por eso todo se le pega en él y después bueno viene todo el capítulo que es básicamente buscar las mejores partes de lo que he grabado descubre la historia después de haberla grabado o no antes de empezar a grabarlo y hay unos comentarios resacados: carolina sepi me comenta, me gusta el remate en la, en comentarios de mi mamá y además comenta ¿Tú? que son tier, somos tiernitos y una mascota para la tía pero la tía no quiere mascota ¿cómo? Sebastián Valle comenta ya estáis peritos, se notan los 129 blancos. no, todavía me falta usted pero si me falta, no? Eh, todavía te falta, uno nunca termina de aprender de vuelta a ti, contigo Sauce del pasado eh, así que esos serían los comentarios estuvieron concisos, cortitos, y disculpen si estoy poco animoso, pero es que todavía no me tomo el café. Ah, buena. Ya, suficiente. Tengo que estar en una hora más en Plaza de Caña, vamos a ver si lo puedo lograr. A lo logramos. ahí está, ROTS. Y va a aprovechar un cigarro. Oh, veo en 3D. Ah, ah, que buena talla ya Igual, igual bien IMAX pero no lo encontré así como guau. Ah, wey, es más que... rica el IMAX cuando tú la venías a ver en 2D. Ahora igual la mansa pantalla hermano. Mira ve la de cerca, pero sin tocarla porque te rato. Entré al, al cine con la cámara y un guardia de seguridad así tipo chulotote eh, me detuvo y dijo ¿Tienes claro que no puedes grabar acá? Y le dije sí, lo tengo claro. Igual me asusté un poco. <risa> <risa> 78 de la noche, no me creo que edite porque tengo muchos sueños. ¿sí? Bien. Están perdidos, eh, Bueno, va, por eso va a salir más tarde esto. No, ¿Está analizado? Como se dieron cuenta, el vlog salió tarde y día, pero esa es una de las ventajas de andar con la vida en la mochila porque no se trata de terminar siempre se trata de hacer